Veremos uno más en el avión ahorita. Ven uno más conmigo. Hay dos, hay dos allá afuera. A ah, la gente, la gente que me, que me estaba toxicando, No es no, ¿eh? que esto va a estar bueno aquí Prepárense déjenme ¿no? tierra, déjenme Tierro Huevo, los no. cuatro imbéciles no, no que... están en ese lugar, weón. ¿Qué hacen ahí, weón? No, yo Esa es no la moto sé, de izquierda. Ese carro te lo van a sacar a la mierda. Ey, por favor, por favor. Los cuatro imbéciles metidos en una casa, weón. Los cuatro imbéciles. De detetoxearon, hombre. Ya, deje llorar. Deje llorar. Deje llorar. Deje de llorar. Papi, pídeme. Si quieres. Mira, ve. Andate para Free Fire si quieres llorar, vos. Hablate para Free Fire si quieres llorar. Puta, papi, que le duele, va. Le tocaron la llaga porque le duele, va. <ríe> Ay sí. A la pija, a la verga con ustedes, mancos de mierda. Sápense. Ese era el streamer que te decía que venía. Mira, a ver, que alegaba ese eh, brother. Y la gente se llena de odio, a ver. ¿eh? Señora. aquí. Che lo que era de la gente, hombre, oh, Dios mío, ojo. Esto de mal en peor. <tose> ah. Falta del puñito, por razón diría yo, pero no está tan estable esto. Falta del estreñecimiento. ¿Dónde está? Aquí está, está, Vamos a la otra caja. Mira, ahí hay otra moto por allá, ve. Donde lo maté el otro, vente. Vamos, vente, vente, venga, sube, sube no. Sí, vamos, vete, vete, suélete la moto. Se, se llenaron de chuque a gente, hombre le, Sí, a ver, le están alegando. Uno de ellos estaba en directo. Ese bro ya estar alegando en ese directo. Nueva ¿no? que es aquel ahorita, que ahora tiene 20 disparos. Si sí, esa arma está muy buena, oja. Falta la juega que me la estaba toxiqueando, oja, eh? bien, bien, bien. No, usted falló un tiro y perdió ya, mami. Son 20 balas nomás que trae eso. Tengo el carro aquí enfrente ya. ¿eh? Mira, mira. Viene el, el tío completo, va conmigo. Más no hace una caja. Ajá. Uh -huh. Alguien ah, me cayó, ayúdame aquí, Maki y fue... Ayudó a Es por eso te estoy diciendo que me ayuden aquí. No te acerques, no te acerques. Salte el humo, salte el humo. Dale, ya te cobré. Listo, listo. Listo, listo. No, ya yeah, se lo yeah, llevó, ya se lo yeah, llevó. Ya se lo llevó. Yeah. Estamos en la zona. Buenísima. No, eso está bugueada el arma. El arma está bugueada para que no escuchen los disparos. Listo, parcero. Sí, yeah.